Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a 5 minutos de noces. En esta oportunidad les traemos un tema un poquito interesante con respecto a la mentira. ¿Alguna vez te has preguntado si eres mentiroso? Es para la reflexión. Y a ver, empecemos a reflexionar. ¿En algún momento de la vida hemos dicho mentiras? Claro, el que no diga mentiras es que tira la primera piedra. Entonces, Reflexionemos, ¿por qué mentimos? Es algo que nos lleva de una mentira a otra y de otra a otra. Entonces, cuando nos damos cuenta, simplemente somos personas que no somos sinceras, que siempre estaremos diciendo algo de mentira. Y ya no por esconder algo, sino por trabajo, este, no digamos, por decir Estamos siendo mentirosos porque un hobby, porque, ah, ¿para qué decir la verdad? Si es más fácil decir una mentira. Entonces, amigos, es bueno reflexionar que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta de que nada más lindo y más hermoso para una persona que sentirse que es sincera, que dice siempre la verdad, que así hay algo que te duela, que no te guste asumir. Es mejor decir la verdad. Porque cuando la dices, te sientes liberado. En cambio, cuando dices una mentira, cada vez te vas atrapando más y te vas encarcelando dentro de tus mentiras. Sería bueno que cada uno de nosotros hiciera una reflexión. Es más, los invito a hacer una práctica. ¿Cuál será esa práctica? Bueno, vamos a hacer un día sin decir mentiras. Vamos a ver y esperemos que cada uno de nosotros pueda practicarlo, a ver si es capaz un día de decir mentiras, hasta la más mínima cosita, digamos, siempre la verdad, para que vean que cada vez que hagamos esa práctica, nos sentiremos mejor y seremos libres en toda nuestra vida. Bueno amigos, es un gusto, un placer y nos seguimos viendo en 5 minutos de noche.